Muy buenas a todos, aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Fortnite Aquí estamos Muchas gracias a todos, ayuda humanitaria para Ucrania Ya hemos recaudado juntos 36 millones de dólares que destinaremos a procurar Ayuda humanitaria a las personas afectadas por la guerra en Ucrania Así que No a la invasión Hay que resistir Vamos a ver que estamos en nivel 11 Así que vamos a ver la mochila de bus, habrá que buscar estilo y tal, La espadita, vale, hoja superior, navaja, Está más chiquita parece. Me gusta esta de luego Y luego Puño, pues Este está chulo también Luego la inferior Está más chiquita Y larga a tope Y luego tipo de pico Dual me gusta más Pues venga Luego tenemos aquí también El color, vale el estilo de mango Y luego aquí el, el sonido Ok Pues venga Ordenamos ¿Está aquí para allá, no? Yo creo que sí Y este Marcar como vista Esto es lo suyo Venga, hombre Esto es lo mejor que han metido <risa> Oh, qué detalle más bueno Que acabo de descubrir ahora mismo. Venga, vamos a ver Cosa por ahora parece la única esta de la alita y tal Y poco más En 6 horas se, se actualiza la tienda Disculpad Y pasa una ambulancia Mira, pues vea. Tenemos cero cero estrellas, así que hay que ir a por ella Para darnos más cositas este ya lo tenemos. Hay que seguir sacando cosas de aquí. Vale. Nos quedan unas poquitas. Así que para conseguir alguna, venga. Vamos a ver qué misiones tenemos hoy: diaria, viaje en WIPLA recupera salud con fogata y abre cofres en el Daily Booger. Bueno de temporada nos falta estas barras necesitamos ahí muchas barras y aquí lo hito poca cosa la uni espada reunión y chi en aserradero abandonado vaya va que vamos que nos quedan ahí tres chi o vaya que vamos venga así que cambiamos aquí el modo de juego Okay. Y vámonos Acá tenemos por aquí Muy buena, Juan Hola, hola, muchas gracias por el like ¿Qué pasa? ¿Qué nivel eres? Venga, vamos a ver si nos viene bien el... Yo creo que sí, más o menos Vamos a tardar un poquillo, pero bueno Vale Y Las colecciones Ya tenemos aquí a este también, el diente de sable Uah, ni un pez, ¿por qué no me he dado ni un pez? Con los de peces que hemos cubido ya Bueno, seguiremos con la pesca Falta poco para el 5, para el nivel 5 <ríe> Subimos un poco, ¿eh? Tienes que subir más <ríe> intentar subir más rápido, ¿eh? Venga, una, dos y tres, ya Allí directo que vamos de cabeza a la cerradera Ahí va el escudo llenándose Bueno, está muy bien, tenemos 417 barras para, para gastar, o sea que bien gente de lobo a ver si hacemos algo si no vaya vaya low bueno ya tengo algo por lo menos No repollo <ríe> Venga, hombre, coger la, la munición Y a ver si encontramos los de estos A ver si me salen ahí, que los vea el mapilla Claro, aquí suele haber algún cofre, pero bueno lo harto de... El este no lo veo Venga, tenemos que ir a por ellos, yo qué sé A ver los lobos si no me comen Y cofrecillo, vamos a ver también que podamos encontrar ojo que he visto por ahí pasado y he oído míralo aquí escondido, vale, genial Cierro la puerta Venga amigo mismo no me ha visto Apilado, ¿qué os parece, chavales? Ya mejora esta. <ríe> no calla, ya tengo ahí la otra misión. Bien, cartuchito, ojo que bien. A ver, bien, dos microchips. Muy bien Está farmeando en el Brick Ok, muy buenas a él Venga uh, Primero mismo Y vamos por el otro A ver si lo veo Vale Me quedan más Tengo que ir por ella, Venga ¿Este qué es? El soplete Bueno, ahí mano Toma cartucho Ocho cartucho nomás, tío Lobito, vez. Venga, tengo que ir por el de ese Allí A ver dónde está Aquí, por aquí, cerca Cerca, aquí Lo tengo Queda uno, me queda uno Chao no. te dan por detrás! ¡Que te dan por detrás! <ríe> Otro en el mini mapa Con las letras y la historia A ver estoy, tío? Estoy ya Aquí en el cerradero Pero no lo veo No sé dónde andará Me cachis Ahí está el otro, tío. Tiene que estar por ahí para las letras y no lo veo. Va. Queda uno, tío. Un onichi de eso. ¿Dónde andará? Ariete, eh, pues hay que buscar el de este tío. Ya lo, veo, ya lo veo, chavales, lo he visto. Lo he visto. por aquí. Míralo. Lo tenemos. Lo tenemos. Venga, lo tenemos. Ocho días más. Pues bueno. poquita cosa el whip plan fogata y abrir cofre el daily que ya nos vamos a ir no sé de momento estamos bien bien pescar y el WIPLAT muy bien. también conseguirlo vale maldito ahí ahí arriba no por ahí ay, quería saltar por la rampa esa ¿eh? Ya tenemos la misión hecha <risa> ¡Ah! ¡Por qué poco! <risa> ¡Por qué poquito! Lástima Bueno, ha 22 en la, la primera ¡Hola, Ibai! Bienvenido Fuerte se lo ha olvidado Está bien, pero bueno Ya hemos gastado barra, así que Ni tan mal Bien, que estábamos aquí pescando. Ha tenido que venir este. <risa> Se lo van a cargar, hombre. Va a venir a por ahí. Ahora, ¿tú como muere? Bueno, está agachado. Lo mismo el otro no lo ha escuchado. Yo creo que no lo ha escuchado el otro. Parece que no. Se ha metido en otra guerra No ha venido muy bien el acertadero, ¿eh? Sí, claro Sí ah, bueno, Sí Sí, bastante bueno la escopeta esta que me ha robado ¡buah! Le viene muy bien Que más se la ha mejorado de picada? eh de munición que ha cogido, tío. Comprar ¿Es rifle? ¿Estará gastando barra, a lo mejor? Yo creo que sí. Hola. Hola, buenas. Buenas. Voy a pasarla. Estoy aquí ya. ¿Qué, ¿Qué te parece la nueva temporada? A mí bien. Ahí. A favor de... Hacemos misiones ya, si de nivel. Sí, lo que quiera. Yo ya la he terminado. ¿Jugas? No, esta de la resistencia y eso sí. No, a ver, a ver, de los que tengo. Resist... Ah, a yo tengo. Acabo de hacer las son... la de la Omni Espada. Acabo de hacer. Han hecho la de destruir ordenadores y maquinaria. Sí. Eh, de los 7. Sí, eh, sí. Me, me podré ayudar a hacer hacerla, que yo no lo he hecho. No sé cómo se hace. Claro, rompiendo los ordenadores, las máquinas estas, no te preocupes, esa es fácil. Esa es fácil. Vale, um, bueno, vamos. Sí, sí. Necesito un Whiplash, viajo otra vez en Taxi. Eh, no, y el a la, eh, Hacemos primero la de... Ah, estar en directo? Sí, sí. A a ver, falta... Hacemos, prive... a ver, hacemos sí. primero la de tac... la de viajar mil kilómetros en taxi, que yo también la tengo que hacer. Sí, sí. No son mil kilómetros, ¿eh? <ríe> bueno, mil metros. Ya, ya. Mil kilómetro. Sí. que yo me lío mucho con esto. No, no pasa nada, hombre. Bien, ¿eh? pues... Vamos a ir al Dili a ver si hago esta... Diaria, sí, son las que tenemos. vamos. Sí, intentamos coger un taxi por allí y. Lo que he conseguido hoy. ¿Te has quedado primero o qué? Con amigos. Ok, ok. Dos ayer... victorias seguidas. Buena, buena. Yo ayer hice una en tríos y estábamos dos, pues había ido uno. Pues hoy vamos a hacer otra. Voy bueno, a ver si es verdad Mándame invitación Únete al grupo ¿Quién? A Juan José, Juan José Villanueva Un nuevo suscriptor Yo juego con él ¿Sí? Un crack, ¿eh? estoy jugando en el Fortnite Y en el otro, en el Bleach Toma, que te pego, que te pego <ríe> ¡Qué rota que está la arma esta! Madre mía, qué no. rota Invitación eh, de grupo no, Juan José te, te tienes que unir a mi grupo No que me mande esta invitación de grupo Te si tienes que unir Unirse al grupo es, le tienes que dar Él es ¿no? Eh, chileno Venga, una, dos y tres Vámonos ¿Cuántos subs tienes allá? Pues ya llevo 911 ¿Cuántos? 911 No, yo había entendido 2011 Ojalá, ojalá <ríe> Iba a decir 2011, oh, Son muy poquitos, hombre En comparación con otros youtubers A ver Piensa que el... los youtubers así Que juegan tanto a videojuegos Tienen pocos suscriptores Para ser que El único Uno que es bastante famoso Pero que no tienes... Tantos subs Eres tú Eres el único que conozco que juega que, De lo único que es Creo que hay que un tanque juegas. por ahí, ¿eh? Sí Bueno, ¿No? lo podemos pillar Pero Está todo ahí. Pillas los tanques Déjame los cofres Que tengo que abrir cofres ¿Vale? pues Me quedan ah, Cuatro más yo, yo, yo también tengo que hacer la misión Cofres ¿La de cofre Sí, la hacemos juntos Ya y nos da el doble de experiencia Ah, ve pegándole a todos los ordenadores Estos no son, pero tú pégale a todos Todos los que veas vale. Es que yo sé cuáles Son los chips no sé qué, ¿no? Sí, sí, pero tú pégale a los A los ordenadores y todas las máquinas que veas De los... esta peñita ah, Vale, vale, por yo, yo, yo sé cuáles son, pero no sé dónde están Vale, aquí tengo un cofre más yo aquí ya te he abierto uno más Vale eh, Me he quedado atrapado en un ascensor Estupendo, nos cuenta los dos. Cuidado que hay peña por aquí, eh. Estoy ¡Ojo! estoy Bombeo, bombea. Bombea. Bombea, bombea. Ay, pero no, no. Toma la arma, toma la arma. Que no pasa nada, que no pasa nada, tú no te preocupes. Así que hay más para todos. Si la coges no pasa nada. Eh, cuidado. Una malo, sí. Veo de negro. Dispara, dispara, cuidado que hay otro. Escote. Si quiere escapar. Si quiere escapar. Vámonos. Ahí. Mata, remata. Te Abre. recomiendo la, la escopeta. O digo, he la automática, la de bombeo o la de, la barril, de bombeo, la, Sí, la esa, esa es la esa. mejor. Mira aquí, esto es todo un ordenador. Esa es la que. Eso sí, es. esta peña tiene Revéntalo No, no, tanque no, no. Dale a las máquinas, dale a las máquinas Ah, vale, bien, que es bien. para conducir Aquí, mira, aquí tienes ordenadores Ven, ven, déjate de tanque ahora Déjate, hombre, tú vete a la misión Aquí, aquí tienes ordenadores Uy, Píllala. Mátalo ahí, todo Ahí, todo lo que pille todo lo que sea de esta gente ah, lo tienes que destruir Me está invitando un, un amigo Nada, nada, ni caso Dile que estamos en directo. Dile que se una al equipo. Quiere que se una. Pero si era... nos, nos falta un cofre, venga. Métete, corre. ¿Te llaman al móvil o qué? Sí. Competa automática, pero bueno, la cambio por esta. Vale, mira aquí otro cofre. Mira aquí un ordenador, creo. Venga, fenómeno. También quiero pescar, pero bueno ¿eh? Todo no se puede eh, José, voy a... Voy a invitar a un amigo, ¿vale? Vale, vale A ver, déjame, déjame invitarlo Aquí tenemos mm. ordenador, no sé si te servirá Venga, me falta... ¿Eh? mucho ya la misión del ordenador o no? A ver Abre cofre, nos queda uno, tío un Cofrecillo para ahí, por el Daily el este El ¿Eh, Weepland Puede ser... No dispare hombre, pero ¿para qué dispara Fake Este es el tuyo, ¿no? Tu amigo, ¿no? Sí. Vale, vale Hola, azul Muy buenas Hola, hola Hola, hola, hola Estamos en directito ahí en YouTube Ah, sabes que yo Sí, me, me la yo ha comentado también. Me la ha comentado, vale Vale Necesito... Ya, ya, ya, no he abierto el cofre ¿Cuántos os ¿La queda? ¿La abierto? ¿Lo ¿La ha abierto? Lo he destruido sin querer ¿Pero qué hace loco? Madre mía Esto es flipado Vente aquí, anda Deja el tanque Sé que está todo loco Si aquí el tanque no Ahora es... A ver, lo dejaba aparcado Pero así no se aparta un tanque, ¿Qué, eh? ¿Qué coche ha roto? ¿Qué coche ha roto? O sea, qué cofre pues uno que tenemos que coger aquí ¿eh? <ríe> en Daily Bugger y, y se la ha cargado tu amigo <ríe> Aquí hay otro Venga, ordenadores, aquí tienes ordenadores, tiene ordenadores también Vamos a ver qué? eso Coge ahí ordenadores el te... Rompe ahí y... eh, eh, Os estoy visualizando, os estoy visualizando Venga, el Plus. Estos no son, son unos que son que se llaman microchips o algo así ¿Cuántos os quedan? Pues serán oh, otros Serán sí. otros es 424. Terminar, terminar, nos queda terminar. Esto. Venga, nos tenemos que ir. Te pillé, objetivo. No lo han robado, pero bueno. ¿Te acuerdas de mí? Una vez jugué contigo, me parece. Sí, hombre, sí. Hace poco no. Hasta de allá, me parece. Venga, viaje a un plan. Sé que no se viene, no me hace caso. Se quiere ir en el sí. tanque, tú no. Sí, morder. ¿No? Mira, pues sígueme, sígueme. Pues, pues si no puedes. Me aceptas la solicitud que te la he invitado. O sea, voy, te voy. la he enviado. Ya, ya. Sí. Pero no me dispara a mí. ¿Por qué me dispara a mí si yo soy tu amigo? No sea. Sí, Floyd Alex, sí. eso de disparar. ¿Qué haces más ruido que. Claro. Aceptar, venga. Ya te Alex, para ya, ¿no? Que te como, pasa. Yo el grupo. No. Pero. Pero mira, dale. Ven a la tormenta, yo me voy Ahí se este lo no va a pillar la tormenta Ahí te queda, copy Tío, sí, combustible bajo Combustible bajo Pues mira, yo tengo ¿Dónde te combustible? En el tanque Sí, pero no me puedes echar combustible, ¿no? Eh, una cosa. Dragón, Cambio eh, la, la próxima partida puedo jugar con vosotros Sí, hombre Mira, esos son muy buenos para eliminar los tanques Ay, me tengo que curar en fogata, pero no tengo para... No me voy para el punto Para pa perder vida Porque no vais los dos puntos en un coche Y no... Sí, me la ha robado, me la ha robado un... que me pilla Vámonos, vámonos, vámonos, claro. vale. Corre, corre, corre. vale Corre, corre, corre Ahora lo estás haciendo bien eh, Los dos vienen en un coche Pero antes uno iba disparando con un tanque Y el otro con un coche rojo. Ya, ya, toma, toma Así somos, así somos eh, a la izquierda, a la izquierda hay una casa que tenía un bidón que cura toda la vida Nada, nada, aquí uno Mátalo, mátalo ¿eh? pero... Delante vuestro, delante vuestro, atropellarlo ¿Quién? ¿Quién le ha besado? Eh, aquí está, bien Alex bien Alex bien Alex buena Yo voy por el otro Ale, sí, se se arma a mi chica. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? No. Menos dos y yo, ahora el franco francotirador Menos dos yo no Vámonos, que viene lo malo la, pro... la próxima partida donde caemos Solo te sale mandar invitación No te preocupes, ahora te invito, espérate que salgamos Ahí para un poquito de esto y lo otro, pero bueno Dragon azul, la, pro... la próxima partida donde caemos Ahora veremos, según la misión La misión, pues así le voy dando tú vete mirando no, no, no, las misiones no, no, no, no. que tengas para hacer eh, pero mira esto es un ordenador sí, a mí o sea a mí no, no sé no, no. como que me da igual un poco las misiones yo quiero jugar y ya está pasando a... estás lanzado aquí en la de esta estás lanzado ahí en la plataforma esa no espera pero tú ves para el punto yo mire con le das el esas... L2 y te, y te lanzas no, para adelante sí. eso es para matar los tanques no, no. lánzate lánzate al L2 y suelta visto qué guapo te recojo venga ¿Dónde está? más para adelante, ¿no? Ya, ya, llevo, llevo, llevo ¡Llevo, sí, llevo! yo sí. dónde están, han lanzado! El de... ¿No veas ¿Eh? dónde te ha lanzado tronco? Tengo coche, tengo coche, tranquilo, ves por puta Pero, tío, ¿dónde no me... has ido? Madre mía, este chaval, ¿dónde se ha ido, tío? ¡Hola! <ríe> <ríe> ¡Te ha ido el fin pimiento! Alex, ¡Madre mía! el coche truco, eh, Alex! ¡Eh! ¡Eh, ¿Eh? que tengo allí! ¿Cuántas personas en ¿Qué el directo? Te he te ¿Te ayudo? Te da? se va, claro, claro Te da? No, toques Ah. Yo. compañero sí, Ha caído, ha caído Por tu cara mi compañero, venga Buena, buena eh, Pero, pero ¿cuánta, ¿cuánta gente hay en el directo? Creo que ha dado. <risas> Dragón azul ¿Cuánta gente hay en el directo? Dos Dragón. ¿Te acaba de decir? Vos. ¡Oh! Sí. Ah, vale, vale. Es que yo no sabía si decía la verdad o no. <risa> pues sí te lo he dicho yo también. ¿eh? ¿En serio? No te he escuchado. Sí. ¿Qué? Yo me estoy mirando el directo. Creo que hay por ahí un tanquecillo, ¿eh? Mm. Cuidado. Yo estoy con combustible bajo, tío Tenemos que ir como... Aquí. Otra, otra, otra Espera Alex, está mirando en directo? ¿El otro quién será? ¡Dios! Tu coche Perdón Hostia Corre Nada, ¿qué no puedo construir? ¿Por qué me no, tiene no. que dar tanto asco? Ahora vale, no, es construir Ahora es... Disparar solo batalla nada de construcción. Corre. No Correcto. Pelea, Alex, pelea. Yo no quiero saber nada. Sube, sube, sube. Espérate que se va que lo atropella. Que estoy consumiendo esa... De culo. Alex, sube, No lo atropelles, no lo atropelles. Lo la Venga, vamos. Tírale, vamos, vamos, vamos. ¿Alguien tiene algún fusil mítico? No. Pero ha hecho bien, pregunta Cuidado Tenemos que despistar un poco haciendo ese eso. Bueno, se ha cargado un árbol ¿Y qué está ahí? Nos por aquí, estamos... por la colina ¿Qué está aquí oculto? ¿Qué está por aquí? Campea, parece, campea Parece que se están escapando de la policía Claro, claro, del tanque Sí un cofre ahí? No hay un cofre, no, Por los cartuchillos A ver, espero que el tanque no... Tenemos que reventar el tanque, el coche Nos va a dilatar el coche es que no, aquí no viene nadie Si aquí no viene nadie, cuidado ahí que, es nuestra, que es nuestra huida Además no, no, si no poca tiene poca gasolina, gasolina, ¿no? A ver, está tieso pero ya. Haya... Voy a buscar gasolina ahí pero Aquí estamos bien, ¿eh? un buen sitio Hombre, pero tenemos que ir a los, dos. A los dos, vamos los dos, ¿vale? Vale, vale, vámonos a buscar un coche Tira para allá A ver si puedo ir a la costa a pescar, tío Mira que ahora puedes correr más rápido ¿A acaso, no. ¿Acaso tienes caña? ¿Tienes caña? No, pero tengo aquí un arponazo que te mete en toda la cabeza y te reviento toda la boca <risa> Tengo el, el... de este, aquí lo que no hay es pesca, tío una full esto no hay pesca aquí en el mar por qué no hay ¿Por qué no hay no hay pesca eh dragón sabes por qué en el océano pacífico nunca ha caído una bomba porque pacífico no sí exacto tengo que buscarlo ven Me saco aquí unos poquillos peces el pez térmico y tal Descalo el pez térmico ¿Para qué sirve? Para ver En la oscuridad ¿Qué? Mira, mira directito el, Ahora lo veo todo térmico Que viene? que viene? ¿Qué? Viene? voy a enfrentar al tanque con la lancha, compadre. ¿Qué te parece? Espérame, ¿Si lo veo? espérame, que yo, también, que yo también me uno con mi jipeta. A ver si lo veo. Tiene que andar por ahí. Está pegando bombazos. Lo, el... lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¡Vamos, a por ella! ¡Uah! ¡Lo nos mató, nos Ahí, mato, ahí, mato. A, haz de sebo, haz de sebo mientras yo lo reviento. ¡Alec! ¡Cuidado que sí, viene uno, que viene uno! No, pues vamos nah. a a no me la esto. Me ha pegado con el tanque, tío. Está listo listo? No, listo no, vale. a sala. ¿Por qué? Bueno, vale. Sala. Eh. A ver, he ganado dos partidas seguidas. Quiero ganar la, la próxima, ¿vale? Por favor. Sí, pero eso es una es... lotería. Eso no es todos los días que haya ganado dos. No significa que vaya a ganar otras dos. Sí, es que son muy buenos. Es que seguro que la ganamos. Uh. Salte de la partida. Salte de la partida. No nada, porque no lo vamos a hacer. Yo ni la conozco, pero jugaré con vos. Mirada Ajá. fría como la nieve. Vale, dejo de cantar mejor. Giro Epi, abro Play. ¿Qué has dicho? ¿Qué? Mm, ¿Dónde del caemos? grupo. Está en otro grupo. Brasil, español. Cre ¿Pero cómo? A ver, más opciones. Rechazar invitación. Vale. Y ahora invitar al grupo. Un momentito que falta uno. ¿Pero qué? Venga, ya está aquí, ya está amantada. ¿Quién eh? es Nielin? Favor? Hola, hola. hola. Ah, muy buena. buenas. No se te ocupen. Ay, que salió el poco. ¿Este cuánto es poco? No, joder. ¿Poco dos? Dale ya, por favor. Espera, espera. Esta pesquita se va a hacer pura cámara. ¿Pero ¿Qué? quién es, es? Nielin? MXK. <ríe> Un, un, amigo, Llega, un amigo, es un amigo. Se me escucha tren. su madre de fondo, me parece. <risa> no, no, no, no. no. Ahora, ¿no? Ahora, ahora se te escucha mejor. ¿De dónde eres? Chile. ¿No? Sí, sí. Tú vas para policía, me parece a mí, ¿no? O detective sí. privado o algo, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? el él, él Ay, que soy muy fe El fei el fei El fey look, el fey look. <risa> Venga, mirad, tengo la Que pregunta cosas, mira, mucho, mira. que pregunta mucho, parece un policía El, el, el, el, el O sea, el, el, el, el nuevo este eh, es, ¿Eres bueno tú? Se, se llama Nicolás, tío, di, dile Nico y ya está Ah, vale, Venga. Nico, Nico, eres bueno Vamos a cañón, buenísimo Yo, Es buenísimo eh, Es un jugador que lleva Yo soy bueno Dos días. ¿Cuánto? Dos días. Lo llevo enseñando dos días. Pues no creo que haya aprendido. Es muy, es muy bueno. Ah, anda, mejor anda que, que no. Ve, ve mi vídeo de, de ayer, ¿no? Ayer fue. Ayer antes de allá hice. Un par de vídeos. Pero es mejor que tú. Pero si mundo. Lleva dos días. Pero como vas? ahora, ahora eran en construcción, pues. Os sea, habéis motivado me motiva mucho a ya, sí, me motiva. ya, abre, abre, abre caja mm -hmm. Tengo que abrir caja de munición Abrir caja de munición Oh, Muy bien, por ti. Abrame. Es broma, es broma broma. Venga Ahora Adrián, termina la actividad, hijo Ah, pues muy bien La, la ha enviado todo Dejadme caja de munición, chavales Has enviado el que? Eh, Adrián No veo ni una caja de munición ahora ¿Eso es caja de munición? Sí Vale, me quedan dos cajitas de munición Dejarme algunas, chavales Buah, Yo acabo de abrir un montón de, caja de yo, ah, cajas de munición eh, Yo abre cajas de munición Yo estoy haciendo algunas Es una cosa nueva a ver, mira, te defiende de aquí. A ver, va, que voy a bajar a ayudarte, ¿vale? Nuestra máquina de hielo. Que creo que necesitáis ayuda. Bajo a ayudaros porque... Casi... Bueno. El alumno sabe más que el maestro. Venga, uno muerto a su casa, para el lobby, venga, gracias, a chuparla. ¿Pero quién es este jefe? Bro, un boss mágico. ¿Y otra? Venga, que no me mate, tío. Me va a matar, que viene uno. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? Yo, yo, yo había matado a un tío. Lo había rematado. ¿Dónde está? Yo había rematado a alguien. Estaban. No, no, pero es que no me ha dado la kill. ¿Dónde estará? ¿Qué ratón? ¿Dónde está? Está ahí. ¿Dónde está? Tengo compañía, ¿Está eh. Tengo compañía, compañía chicos. Muerto ¿Está buscando? ¿Tienes compañía, sí o qué? Sí, sí. Es no, bueno no. es bueno? Sí. bueno si me mata te diré si es bueno o no Ah, oh, vale, vale Espera, que abro una caja de munición Dragón, dragón Si puedes, ven conmigo Ven conmigo Aquí, aquí Eso es más fácil ¿Te has eh? escapado? Oh? Sí, sí, estoy escapando de ellos Hostia eh. He visto uno Mierda viene? Yo estoy intentando hacerme la 13 y 14, aquí arriba. Tengo un tanque, chaval. ¡Dragón, dragón! ¡Ah! Te he mucho. ¡Dragón, déjame a mí, que yo lo mato! Ya, ya. Ah, vale, ya lo matamos, ya lo maté. ¡Eh, eh! ¡Nico, Nico! ¡Me has atropellado! Cajita de munición más y yo creo. Todo no, la loco no, pero no, jugaría con vos. Mira la mía como la no. mía hay más gente. 25, 25, al tío, 25, 25 muertos. Venga, de nada. Gracias pero buah, aquí hay un tío que voy a rematar. Voy a hacer, buah, al ¿Nico? Que... Nico. Nico Nico, la. Nico. Ahora concentramos. No sé. Yo ahora mismo estoy concentrado a... también. Voy a explotar. Voy a explotar la gasolinera. No, Mirate. mira que te gusta. No, Hombre, que tengo que coger munición, tío. Ven, Ay, no. Por Dios me prepararé para explotar, hacer que haga boom. Boom. Tengo bastante ¿Uno? ¿Tengo una cajita por munición por ahí o algo? ¡No! No. no puedo mejorarla. Mejorar el arma, si podéis, chavales. Voy a explotar una gasolinera. Coger las cosillas nuevas, estas. Mira esto. ¡Ale, no! Mira espera, historia. no lo hagas, no lo hagas, chavales. Mira, mira. Eh, eh. ¡Toma! <risas> ¿Qué parece, chavales? <risas> hay una rueda por ahí. ¡Mira, mira! mira Eh, al lado. ¡Mira, hay una rueda! ¡Mira! Tengo aquí un super bello. ¡Eh! Esos, hay que pillarlo al lado del arma que he marcado hay... hay que echar eso hay que echar eso venir venir que lo he hecho oh, venir oh, venir, oh, venir, oh, venir que sí chaval, que tengo de... que tengo el vehículo entontuneado venga montarse que nos vamos venir, oh, venir, que no que, tengo... que no que no que yo soy el líder que yo soy el líder no te vuelvas loco no te Mira vuelvas esto, loco esto. Mira venga. Esto, sí. que tienes que ir en oh. mi ritmo Lucas venga vámonos que te queda atrás eh sí. Vamos, juntarse, ah, juntarse, es, que nos vamos. El escudo. ¡Que nos vamos, pandemio! ¡Que nos vamos! Ahí os quedáis, ¿eh? Yo lo he dicho. Vale, adiós. Que avisa no ha traído. Yo yo me voy contigo, vale. Alec, Alec, Alec, Alec. Alec, Alec, Nico, ¿qué te ha pasado? ¿Te has zangado? Chisto, tío, de Papúa. No, no Nico, tiene. súbete. Chisto. Alex, Alex, deja que la Nico de se suba. Ale, que se suba. Algún, alguno lo atropello, tío. Como me, me llamo, como llamo José. Pero... Ah, José. haz como yo, esto que pues te Estamos locos. Vamos sí, a sí, juntos, estamos ¿va? muy locos. Ale, destruye. Compre, esto. Yo estoy en zona, chavales. ¿Vosotros cómo vais? <risas> Toma, distancia de no. procedimiento de un vehículo completado. Completamente fase de misiones, madre mía. Esto como arrasa, tío. Es la caña, tío. Oh, oh, oh. Madre mía, esto es lo mejor que hay en el Fortnite. Los vehículos estos, tío. Y me pongo a pescar y todo. Ale, de aquí. Que arranca. Es y peña, que tengo que tener cuidado. <risa> te Vamos, Mira, sí. No vale te te, te quedaste atrás. Seguida, te quedaste atrás, tronco. Me quedan... Me he quedado uno. ¡Vamos! Me gusta la fundación Alex deja de disparar ya, hostia! A ver, Tengo caña He pesado! ¡Ay, peña, hay peña. Oh, ay, peña! ¡Ostras, y cae mi arma al pol también! ¡Vamos a pescar! ¿Qué? Vale, pero... ¡Lo he reventado, lo he reventado! ¡Sí, sí, te he visto, te he visto! ¡Cuidado, viene otro, que viene otro! ¡Que viene otro! ¡Aquí, que te jame, que lo reviente yo! ¡Uy, casi! ¡Cuidado, cuidado! Ya, ya. Por eso estoy culpándome A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me estaba disparando Ahí, ahí ¿Dónde, dónde? Muerto, marca el peligro Muerto, muerto, Ahí, ahí Me he matado Me, he matado. ¿Qué, eh, ¿qué? me, me dispara otro ¿De dónde? Ah, pero de, me disparan de China Girar ¿eh? ahí, vigilar ahí Vigilar ahí voy, voy. Ahí, marca el peligro no, 25, 33 Dice por lo alto de la <risa> barca tío esto es la, la caña. ¡Móntate, ¡Mántate, montate Mántate, José! ¡Corre! <risa> chami <Chimí. risa> me está disparando y no me da ni uno. Ahora sí me ha dado. Desplaza tanado. <risa> lo voy a pillar por el costado, parece que lo voy a pillar por el costado. Es que son tres que me están reventando, eh! Ayúdame. Voy, voy, no. voy para allá. ¡Pero tío! lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo es mío el mío el mío uy <ríe> madre <Dios>. mía chaval Esto <ríe> es la caña de España toma toma Este lo toma toma toma toma toma toma toma Lo que le toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma Ahí viendo. Me disparo. Está un toque, está un toque. No dejéis que me mate. No, que me sigue. Tengo un toque. ¿Lo habéis matado? ¡No! Bueno, Me habían dicho. Hay otra persona en el agua. Sí, había por ahí una. Lo vi, lo vi. 9, nueve, nueve con la escopeta. Muerto. Muerto. Pobrito para mí. Pero, tío, ¿cuánta gente hay? Madre mía. Quedan 28. <risa> Quedamos. Otro muerto, otro muerto. Ah, atrás. Atrás, atrás, atrás, atrás, atrás. No, no quién ¿Quién ha sido? Ahí, no lo sé. Alex. Toma, oh, destruye estructura. Mira este. ¿Alguien tiene poti gordo? Mi barco, tío. Ah, espérate, espérate. No, no, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, ¿Alguien tiene poti gorda o algo? No. <risa> qué guapo, tío. <risa> Hostia, tío, tengo el buen flaco en el chismete. Ay, que no tengo combustible, qué mala suerte. ¿Pero qué te ha pasado? Qué mala suerte, no tengo combustible. Ahí ha muerto uno. ¿Eh, ¿Cuántas kills llevamos entre todos? <risa> ver, okay. qué eh, mala vamos suerte. al punto, vamos al punto dame combustible. Eh, Ey. ¿Cuántas kills lleváis cada uno? Yo cuatro. Yo cuatro. ¡Mira! Toma. <ríe> Uy, la que el le dado ese también. Hay que ir al punto, hay que ir al punto. Ya, ya. Ya, ya, mira lo que me ha dejado. Fusil de asalto. Fusil de asalto. <ríe> vale. Chavales, vámonos. Va, chaval, Muerto otro. Tengo el fúsel térmico Bueno, bueno, ¿eh? Te veo fino, ¿eh? Sí, no veo nada, te veo muy... Sí, ahora es que hay niebla de esa tenés, tenés, tenés cuidado La zona Sí, sí Te revientan Te revientan por la niebla Y no sabes de dónde te vienen Ya tengo un fúsel de ¿Qué técnica, te los veo. Que viene Que viene, ¿Qué viene? ¿Que viene el qué? Pero... <risa> ¡La tormenta que viene que me pilla! <risa> ¿Cómo ¡Corre! ¿Por, está? ¿Por eh, qué? Que me Vamos, ya tengo todo el mapa desbloqueado. Yo. ¡Hola, pañete! Hola, pañete? <risa> Pero... Que tampoco te sigo, no, hombre. ¿Habla solo o El peña aquí. No, ¿Qué? hablo con los del chat.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 que estoy solo, donde estáis, que me dejáis solo, tío. No dais solo la bandolera, no, sí, hombre. Esc escucho un tanque por aquí. Si ¿sí? sí, está por ahí, yo también lo oigo. Cuidado, oh, el Daily Move, el Oh, Dios, está matado. Está matado, está matado. Ay, eh, es, no. Con el tanque. Y yo, las la plataformas, esas son buenísimas. ¿Qué, qué... No, tío, es que qué con vestido, el tanque tío. me revientan. Claro, para que a se le ocurre enfrentarse a un tanque. No sé, oh, a ver. ¿A mí? Aquí a mí el templo, al templo, aquí al templo, aquí al templo. Eh, coge mi tarjeta. Chavales, aquí al templo. ¿Dónde has matado a Alex? ¿Dónde has matado ah, a ti, Alex? Has matado, Alex? Es que el nuevo meta en esta temporada son los tanques, tío. Eh, aquí ya no voy a... Este me puede venir bien. ¿Alguien puede coger mi tarjeta? ¿Nadie va por ella eh, eh, o segura, Seguramente no puedo ir, pero... Eh, el que esté más cerca. Eh, Nico, puedes ir a por la tarjeta. Es que no para sé mí se. una cosita. azul que hay. Google. En el Daily Google. Sí, también es bueno, tío. Pero es que no me quiero quitar esto. Venga, Mira, aquí tengo una caja de munición. Chaval, estoy solo, ¿eh? Aquí, eh. lo alto la pirámide a ver si puedes. Eh, yo soy el que estoy solo. Wow, que, estoy harto, que estoy en lo alto, estoy lo alto de la pirámide. Venga aquí, chavales, conmigo. Alex, si las fecha 787 tampoco te Tampoco reventar. hay alguno, tío. Hay guerra por allí. ¿Qué? Allí hay guerra. Sí, hay guerra. Hostia, vienen con un coche. Bueno, que vengan. No, ¿cómo que vengan? Se lo van a reventar. Que tengo aquí Tú. un arma. ¡Ay! ¡Eh, lo veo! Quítate, quítate. lo A ver, yo le he dado. Y nosotros le vamos a dar a ellos, ¿no? Aquí me quedo. Venís aquí, venís aquí. a, la, a la... Y sea la otra. Uno que se vaya allí a la otra enfrente. Allí. Se vaya allí. Uf, será difícil y... ganarse en Alex ahora. Pasa nada, venga. Hostia, vete arriba, pases? vete arriba. Cuidado que viene peña. Eh. Viene. Por eso, por eso. Cuidado, no, tío. Para, ayúdame. Ayúdame, no te veo. Azul. Si no te veo. Me ha robado la de esa, tío. Eh, ¡Salvarme, salvarme! salvarme sálvame Bueno, que no hay de este... ¡Hay una furgoneta! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay una furgoneta! ¿Cómo te han pillado, tío? ¡Corre, ve a la furgoneta! ¡Ve donde te marco, dragón azul! Sí, hombre, ahora voy yo para allá. Para que me mates. ¡Por favor! ¡Por favor! <ríe> ¡Que <no ríe> a matar. Que estoy ya fuera de zona. Que queda un minuto. Que no llego. Ya estás muerto. No, tío. No, tío. Si me revivieras... Si me revivieras, ganarías. Ya verías. ¿Qué? ¿Por qué no me revivís? Nico, tú me revivirías. Que están fuera de zona, no te enteras, tío. Te lo hemos dicho sí ya. Sí, entero. Eh, ah, pues sí, yo no voy a ir a la muerte, yo no voy a ir a suicidarme ayer a la tormenta. Bueno, le estoy preguntando a Nico. Pero tampoco va a ir a suicidarse. Ay, nadie nadie se va a suicidar cuatro, por ti. es no sé, su decisión. su decisión, morir, por ti. ¿Me revivierais? Okay. Buena, buena, buena, buena, José. Si ganabais. Mira, buena, buena. Mira. Eh, eh, os, quedan dos, os quedan dos, os quedan dos, por favor. Pero, eh. Vamos a ver, por favor, ¿te puedes quedar todo un rato, porfa? ¿En serio? Toma. Hombre, estamos aquí. En mitad de la guerra y tú ahí mitad de la tierra. ¿Es que os es queda uno, os queda uno, os queda uno. No, tío. Ahora voy. cuidado, eh. cuidado, va. Si tienes una pedazo escopeta y Nico. Que no me llamo Nico, me llamo José. <risas> ya te he puesto ¿Qué? Nico, para haberme no. dicho que eras Nico. <risas> Pero no me había dicho que era Nico. <risa> no, me llamo José. Eh José. Oh. Venga, venga, venga, que la va a ir a ganar, que os queda curado? uno. sí, sí, se ha curado, se ha curado. Estará campeando por ahí. Cuidado, eh. te he cuidado. Le he visto, he Ahí, Ay, yo también, yo también, yo también. Eh, ¿dónde ¿dónde está está el... ahí, ahí, ahí a la derecha, Nico. O sea, madre mía, se me ha ido, se ha ido. Madre mía, Va a matar, es sí, bueno. a mí es también bien. es bastante bueno eres. Bueno Vale, está guay, está guay. Hitle, hitle, hitle. Bien, buena. Tres victorias seguidas. Tres victorias seguidas. Aprende, chaval, a jugar, aprende. ¿Cómo que aprende a jugar? Hombre, ha caído el combate, ha caído, tío. Ahora hombre, que leer no es que no el bueno, ahora que leer es el adiós, bueno. Yo me voy, a, voy a cenar. Me toca. Venga, sí, sí, vete a cenar un momentito, anda, padre. no te creas, bueno, eh, que si, si me hubieras recupera. ayudado, hubiéramos ganado. Sí, ganado. sí, claro, recupérate, recupérate, recupera eh, recupérate, ¿Os recupérate puedo echar eh, <ríe> no, un PvP a los dos? <ríe> no, para ahora te a preguntar. <ríe> ¿Qué? y Cinco estrellitas más, que me voy a comprar otro... Un, un PVP a los dos? <risa> no, no, vamos a esto, a, a nueva misión ah, vale. me tengo que ir Vale, saluditos, chavales estarse bien Queda ahí lo de viajar Hasta en luego. taxi, que no lo, no lo hemos logrado Uy, viajar en camiones articuladas, vale, vale, esa también la tengo La máquina de hielo Bueno, esto queda muy poca experiencia, ¿vale? Lo de la misión esta Aquí Venga, utilizar objetos consumibles y tal Iniciar compañeros de equipo Muy bien Mi espada venga. Yo ya tengo a nivel 5 ya, ya Estupendo, tío Pero tienes que subir al 10 Imagínate todas las puntas de experiencia de eso que tienes que, que pillar Y yo estoy en el 13 Vale ¿Han ¿No juegado? ¿Os quitado o qué? Le doy, le doy No, es, es a este, al gárgola Al gárgola ¿Quién? ¿A los que? Ya, ya, pero no sé si podrá o no podrá. Bueno, nosotros vamos ahí. ¿Alguna misión que tengas tú por ahí por marcar o algo? Eh, tengo todas. Ah, Elimina con un, una escobeda, come fruta y verdura, abre cajas de munición en el pueblo pesquero. ¿Esas de las hitas o de, o de las diarias? Esa era de las diarias La de, la eh, de ya, temporada pues. me estabas preguntando No, no Las la, la de arriba del todo, las de correr y todo eso Las de la resistencia, esas ya las la he hecho todas, ¿no? Ya, ya tiene misiones eh, diarias, contra... temporada y todo ¿No? O ni espada y varios, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Cinco tipos de, ¿no? de misiones, ¿no? Tengo que recuperar un sobre de la hoy eh, ya, pues, eso, de... Esa es la que los tienes secretos. que hacer Esa es la que tienes que hacer Esos son los que me refiero que tienes que hacer Que son las de la historia principal esa, pues ahí, márcala, ahí, ahí. márcala a ver dónde es Ahí mismo ¿En dónde? En cañón dominio en, ca en cañón dominio, con dominio. Ya, pues ahí, venga, vamos para allá Tú tienes que hacer esa misión, cuando hasta que no termine no, no hagas la otra Esas son las principales y esas son las que más tienes que hacer Bueno, bueno ¿Qué quieres, jugar un poquito, Adrián? Te voy a pasar con, con Adrián, que es mi hijo juega un ratillo Sí, sí, sí Venga no, que no me perdió ah. la lengua, que me mide como 4 metros la lengua. Metros la lengua. Buenas. Buenas. Hola, hola. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Saluda, que tiene que saludar. Hola. hola. <ríe> Digo, hola y hola, hola y hola. ¿Y la zapatilla, la podía ver la zapatilla. Oh. Sí, empezamos con corona, ¿eh? Claro, si le he ganado yo. Ah, con no, corona. Si ganado, ¿Con corona? Aquí al cañón, al cañón con dominio. No, empieza a borrar. ¿Cómo tiene? Sí, está ha borrado. ¿Dónde está? caemos esto, encargar tu tu tu tu tu tu tu tu tu un tu tu tu caer ahí solamente yo, porque, eh. coronista coronista, hay que ganar, eh, Pero, bueno, me gusta lo nuevo que nadie de esto de salto y bueno, lo de construcción uh, bueno mm, ahí, ahí, porque de la construcción esencial del informe lo que le hace especial aparte de que sea animal la... pero cuando hay siento que sea un punto extraño se sí, extraño <tose> Oh, ah, ya tengo algo de fuerte. Esto me lo cargo, me lo cargo. Esto me lo cargo con... ¿Esto qué? ¿Qué hiciste? esto? ¿La se llama? ¿La se ¿Qué hiciste? esto? ¿Qué tiene la... Salud. Gracias. Uy, vamos a ver. Y lo primero que tenemos que hacer es romper la cama matrimonial, abrir la puerta y romper eso. Coger el oro y salirse de la casa. Es lo esencial que tienes que hacer cuando juegas primera vez que te haces anderkas. Pues es que también Tal vez sí, toma. Sí, y llamar la atención de. <risas> Hola. Adiós. Bueno, yo me voy, yo me las Y es que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, un C4. O sea. No, no, no. Está disparando este mierda de persona. Vaya, eh, mierda de Ay, y ¡Yo voy, yo voy, yo voy, ya voy! voy. Voy, voy, voy, voy, voy, ¿Qué? voy, voy, voy, voy, voy, voy, <cautious> ya, el cofre. así que no... no... No, sé, no puedo conseguir ¿verdad? Oh, sí. Se me hace raro esto, ¿eh? ¿Lo encontraste? Sí, pero no hay mucho. Sí, no y sí, esto? Y vamos por ello, Por ¿no? Ahí podemos mejorar las armas. Espera, recupera. Espera a pesar, recupera. Feliz, ¿sí? ¿Qué ¿Sí? no. ¿y esto que? es? esto es nueva qué no fusil ¿sí? de combate, vaya, un fusil va el quemador ese que Hay que pelea acá viendo. adelante. Hay pelea por acá. ¿Para ahí, tío? ¿Para qué? no será? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para no Creo que escuchaba aquí. Corre, corre oh, Se está pegando, se está pegando Por ello, por ello Por ello Eh, ¿quién me está apuntando? ¿Quién me está apuntando? Con el rabillo del ojo ¿Quién nariz me está apuntando con el rabillo del ojo? Mister. A ver si lo veo A ver si lo veo, no sé si lo veo. Vamos a caminar un poquito por aquí ¡Ah, Hay tiempo Hay tiempo ¡Ve! ¡Subí! ¡Hala! ¡Hala! Qué nuevo! Qué desde las alturas! Aquí Territorio... Viva... San Andrés... Mm. Acá acabo de ver... Eh, no sé... San Andrés... No sé cómo es... No los veo... Historia de San Andrés... Ah, He visto disparos, lo he visto disparos... Está disparando al aire... ¿Qué estoy haciendo? No sé... Ah, están atrás de esta casa... No están, como por afuera, yo creo Sí, están afuera, están afuera, están afuera. Sí no ¿Me maté? Vamos A ver Como se corría ahí? Hueja, hueja, hueja Hueja, ¡Hueja! Menos Ahí hay otro, ahí hay otro Adelante no, sí, tuyo, sí, sí, acá sí. Ay, Ay. Ay. Ay bueno, ¡Qué bueno, ahí somos Somos la leche Estamos en el contrato no viene la tormenta pero tenemos tiempo tenemos tiempo vamos a investigar aquí un poquito no picando. ¿qué hago picón por vida más que no quitaron lo de verte no me por favor! Me por favor! 30 años que he subido. ¿Qué había visto yo? Esto. ¿Qué es? ¡Nada! ¡Nada! Bueno, sí. Bueno, nada. ¿Vamos para adelante ya? ¿Eh? ¿Vamos para adelante ya? Sí. Ya no hay nada. Ya, vamos. Ya. lo fui lo voy me lo voy a quitar. Sí, sí, sí, sí. Como no, sí, a ver, cuidado con el tal, eh. cuidado que... tanque, eh. Me están buscando, ya vamos al punto de. Mira, encontré ¿Qué? un balón de esto. ¿Un balón? Que, que botan escudo. Ah, ¿te acuerdas? cuerda. Ah, Me he dicho que lo va. Ah, pero tú lo tienes lleno. Sí Ya. Vamos, vamos. Cuidado, no, eh. Tiene un tremendo tal. Al lado izquierdo ahí pelea. Están disparando. Sí, ya lo sé. ¿Qué? Tengo que hablar más alto ¡Alto! ¡Ah, sí! Ah. ¡Alto! Vale ni un misero coche pasa bien medio como si no sigue siendo un rever pero me da igual No Pero. ¿Qué es esto? Sí. Atentado para el animal. ¡Oh! ¡Pasado! ¡Se mueve solo! ¡Y pasamos por el medio! ¡Así totalmente es el coche! ¿Cuánto kilómetros no pasé. No pasa breve. Eso. ¡Ah! otro camión! otro camión! ¡Qué otro camión! ¡Qué otro camión! Eh, otro camión! ¡Qué otro camión! <ríe> Ahí está la zona entre... Cuidado. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi, Cuidado, está lo grabando. ¡Hola, hola, hola! Tiene... Uh, tiene mi arma favorita. ¡Ah, pero esta... ¡Ah, esta la he ah. ¡Venga! Sal. ¡Sal! ¡No puedes esconderte durante mucho tiempo! ¡Sal! Ya, cerrará la puerta ¿Sabes lo que estás ahí? Sal Sal, sal de tu máquina Míralo. Uy, por favor, ¿le doy? No da ni uno ¡No! ¡Míralo, míralo, mira, mira. viste no, vi? No, no. Esto es de construir. Esto no es de construir. ¡Joder! Esto no es de no construir, es un poco frustrante! Madre mía, claro que se va a que seguir. Cuidado, eh, cuidado. Trabajo. Trabajo. Arriba no está, todo, no está bien No cogan mi tapieta, voy a salir de tiempo Ahí está, ahí está Oh. Ay, otra Solo va a caer nada de construcción. Madre, madre. Me tengo que salir un rato. Ahora tengo que salir. Sí, tengo que ir a dejar a mi perro a que le corten el pelo. Ah. Lo va a hacer al... El... phone, el ¿no? Sí. Ah. Ya, a las cuatro y media. Ya falta poco ya para dejarlo. Esta es la última partida. Démoslo sí. hasta el, un rato más, a ver. A ver si no morimos. Porque 4 y 20 tengo que salir, sí o sí. Démos lo que podamos, ¿no? Vale, aquí... aquí. ¿Coge dónde vamos? Aquí, Vamos a coger caja de munición. Ya está. Nunca <tose> te enseñé mis rollis. Mola. Aquí en el rollo. No, me han quitado mi papel y mi lápiz. Ya no puedo escribir. Pero no necesitas un maldito, rápido, maldito. ¡Papel! Venga, venga. ¡Sáñate! Venga. ¡Al ataque! ¡Uy, se me nivel! Y si se ríe, se Ahí está la munición. Dime dónde está la munición. No me dice? Aquí está la munición. A ver, cuánta llevo. Creo que yo también, cuéntame, cuánta llevo. No, no, no, no, no. ¿Eh? ¿Eh? Abre cajas de munición en Pueblo Pesquero. Estoy aquí, he abierto una y no me dicen Vale, esto está muy bien. Está enfermadísimo. De atrás, la latilla? Pa acá. Oh. Y para arriba. Lo Ahí. Dios mío, casi me da un paro cardíaco. Vamos a donde están los disparos. Sí, sí, sí. No, vamos a donde están los pasos. Acá no, hay un río. ¿no? Vale, listo. Vení acá. Yo lo mato, yo lo mato. La paz no ahí. Ahí. Ahí. me tengo. Vale, No Me robe la munición. Queda poca munición de escopeta ¿Dónde? un poquito. Especialista en escopeta. Y ¿Cómo? Sí, tengo que estar aquí si echar tan algo, ¿no? Pues ya la temporada... Ya Bien, perfecto, ahora tenemos No sé cuánto de vida Vamos para este lado porque tengo la misión de matar a alguien ahí Vale Posiblemente yo también De cerca tenemos cerca tenemos a alguien cuidado ¿eh? he hecho un contrato sí el contrato. Vamos a el contrato. El contrato por acá debía estar okay. vamos por el contrato donde está mi contrato ¡Puedo ¿No se puede deslizar más? ¿Ahora solo saltar? No, está deslizado, no deslizado, el... Corre, corre, corre, corre, corre... ¡Uh! Creo que el del tanque, ¿eh? Ah... Uh, no, no creo. No está en esa zona. Ah, perdón. No sé. ¿O oh, sí. ¡Eh! disparos, eh, escucha disparos para. Ah, pero esto es fuera. Yo qué sé. Acá. acá estoy yo. La madre ¿sabes? soy yo. Ahora me sale que está por acá. Uah. Yo he escuchado pasos por aquí. Bueno, pasos. Me había escuchado un tremendo jalío. ya lo encontré baño dónde estás dónde estás uh, vamos a uh. muerto bien yeah, lo conseguí. Ahora a matarlo que está por aquí mira mira mira. Si, si... Ven por acá recoge allá harta munición si quieres. Ah, ah no te ya está te... lejos. ¡Oh! Buenísimo no lo siguiente dos kills en una kill dos por uno dos por uno, quién da dos por uno. En <risa> un segundo me lo ha dicho un segundo dos por uno dos disparos de ráfaga y te los carga. ¿Arma esta? Bueno ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién Uy, me encanta. Ah, pero ah, esto de. ¿Cómo es? No, eso es mi ¿Y el tanque qué le pasó? ¿qué? El tanque, ¿El tanque? que había por ahí. El tanque, fue? el tanque está tocho mierda. Ah. Ahhhhh, que mascó, mascó. Esto por acá. Un poquito, un poquito. Ahí disparo, por ¿Y? acá. Por acá. Pero necesito. Sí, Hay me... sí, sí, sí, sí, Un supuje sí, sí, sí, sí, sí. no. Sí, sí, otro, otro. Este es muy Perfecto. Mira, por ahí sí, hay dispara, ya. enemigo. Infrarroja, lo veo, lo veo. ¿sí? Cayó, cayó. Vamos, vamos, vamos. ¿Eh? ¿Se lo han llevado? Ah, no, lo han descargado. No, vamos, no, vamos, antes que lo Con la dice infrarroja puedo ver. Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Toma ya. No le doy ningún me disparo Vuelva atrás, vuelve atrás, vuelvo atrás Aquí viene? aquí viene? aquí viene? escondiéndose detrás del árbol ¡Vuelto! Mira para atrás, mira para atrás! ¿Qué ratilla que son! ¡Uy, ¡No, pero pero si no me ha dado ni una! ¡No me he dado! ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no, no! ¿Pero qué ha pasado? Me viene por atrás. Yo cuando estaba disparando por adelante, madre mía. ¿En serio? Pero le da como cuatro, ocho y... No, no le da ni una. Pero él, mira, al aire. Al aire, mira. Al aire, mira. Y me da. No he entendido la pasado. Necesito ver una repetición. Andolero. Andolero, tráeme el móvil, quiero ver una repetición de lo que acaba de pasar, ¿sabes que estás viendo el Ven, ¿Ves? ¿Para acá, ¿Y quiero ver una repetición, ¿Eh? quiero unirse a tu equipo, haz esto el de este de, todo de lo que acaba de pasar me ha dado cuatro veces al aire y me mata con un helado como ocho 8 no. es malo es malo malo sí, sí. Sería que me estaban disparando. Vamos. Es malo, es malo, es muy malo, es muy malo. No, ese no, no. es, ese es, ese es. es. Esa. Esa. Esa. Oh, no, dale, dale. Ya, yo te dejo ya. Tengo que dejar a mi mascota al veterinario, que le corten el pelo. Vale. Uy, esto un trago. Y no mal penséis, un trago de agua, un trago de cerveza. O de whisky. O de bosca. Ay. 15 a 3 de la tarde. Y ahora me compro que me compro. Esto me compro. Ahora me compro nueve, siete, ocho, nueve, cuatro, cinco, seis, siete, pero cuál? Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale, compro esto. Compro esto y compro. Eh, Et, et, et. <susurra> perfetto, eh, la scuenta perfettamente come al final? ovviamente tenía è che al final tutto è esterno e il tradizionale? allora, lo bueno, vedremo prossimamente è un vero? Oh. è un este, este, hola, el cable de la consola. No, no te escucho bien. Habla mal, tú. Habla así. Mira, me dio una ubicación Ah, mi pierna ¿Qué hora es, mami? No sé, las nueve Hombre, es que yo tengo hambre porque hemos cenado muy pronto, eh No es que... Ocho y media Ah, el agua, el agua cenando ahora, yo creo, ¿no? Ahora no, ves, es que la tía Babu, pues no sé, no se gusta comer como muy sabes. entonces eso es, es la culpable. Ay, ay, ay. Tú ¿Dónde caemos. Oye, irritación, niña. ¿Qué Gracias. Ya está. Pero hay que ir. No, no, no. No, Petasso y como si nada A ver de este juego no, no tiene sentido ¿Tienes ¿Tú? ¿Tú? Sí. Ya, ya <laughs> para esplinter durante 5 segundos convolcado para con... ¿eh? esplinter. Y son huevos, ¿no? Creo que é Michael E vamos E me Venga, ya estoy por aquí ¿Dónde caemos? ¿Un sitio especial? ¿Ningún lado? Ahí Venga, voy para allá No te veo ¡Tío, de lo bueno! El ¡Cofre de lo bueno, no va a llegar! ¡No está mal No ¡El picón, oh, qué bien! pero voy para allá. Cuidado, Sabri. Es que no me puedo tirar si no me matan. Vamos a por él. El... Por este, a ver si podemos. Ahí. Y estructura, vale. Y por lo menos vaya vale, sintiendo algo. Estoy por arriba, estoy por arriba. Estoy bajando, estoy bajando. Carro luminiscente ¡Ostras! ¡Super cofre! Vale. Aquí tenemos este automatoide. Tengo de esto. Ven aquí, ven aquí. Aquí, aquí. El tanque no, el tanque no. Espérate aquí. Pero abre la puerta. Ah, vale. Cuidado, eh. Hola con eso, a ver si te puedes comprar algo. Y romper ordenadores, eh, esto que hay aquí y todo. Pelita malamente Que tenía gran Lo matamos Vamos a intentar matar Los automatoides Bien A veces si te suelta algo Algún arma guapa Ese está chulo también Ese Ese pues sí me gusta Planta baja Ok Batallita por ahí eh esa. Y esto más todavía. Copeta de barril. Esa es la buena, tío. Cuidado que hay peñita por aquí, eh. luego paso. luego paso, hago paso. No sé dónde... qué bajo, eh. luego paso por ahí, eh. Usando el cofre y Me tiene todo mosqueado Lo cargo todo Columna y todo Ya lo has cogido tú, ¿no? Vale <ríe> eh, Podemos coger Coger explosivos si ¿Sí quieres, para Para tanque o algo Puede estar bien y un tanque, ¿lo ves? Por eso te digo No sé si le daremos Cuidado que viene el tanque Cuidado No sé por dónde viene Eh Eh Cuidado que está por ahí, eh Voy a coger un camioncillo de esto. Mántate, mántate, perdón Tenemos que ir, creo, eh Vamos para acá, mamá La Baja. No Ay oh, oh. Oh, tío, ¿cómo se accidentan los camiones últimamente? A ver si le puedo quitar este. Ahí, vamos. ¿Marcado o no? Sí, el azul. No lo porque antes tenía el otro mira, hay un cofre. Y llamo el ¡Eh! ¡Tú me mata! Monazo! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Pues no, sobrevivió. Qué poco <ríe> qué guapo bueno está bien y yo tú he hablado qué no has hablado o qué pasa Hola, hola. Puedo ir, no sé por qué no habla. Se abrió este. Subió a... Algo, algo. Hola. Había sala. Quién eres? Ahora oh, bueno, sabré que no habla. Ahora tío, si no me habla, fuera. hora oh, de salvar el mundo, que la tenemos ahí. Que se quiere compra. <risa> de impostores con vos. Laboratorio, fiesta. Maestral. Buah, me dice ya año que no voy ahí. Y aterrizaje de leyenda. Bueno. Utiliza el botón de marcar al apuntar con un arma Para avisar a los compañeros de escuadrón De que has avistado a un enemigo Ok Eh, se perdió oro hoy Se la el oro <ríe> Que se van, pierden el oro con el de este, ¿eh? con el autobús Bueno, a ver dónde vamos, a ver lo que hacemos, el me queda ahí Es el camión ya lo hemos hecho Eliminar oponentes con un subfusil Pero bueno esto ya lo hemos hecho A ver si meten ya la de semana dado Que esto podríamos hacerlo A ver Unidad de artillería montada O torreta Puede estar bien Destruir árboles Que hay un montón de cosas A la conductor Comprar Máquinas contratas, contrato Acaban el Muelto 10 Ya pues ven No sé dónde vamos a ir Pero bueno Pueblo pesquero A ¿eh? si pescamos algo tío Hemos hecho este, el tomatoide. Así que muy bien, bien, bien, ya tengo pasacillo. Por fin. Vámonos. Bueno, pues venga. Casi sobrevivo al tanque, a ver. He quedado ahí atrapado. Si llega a seguir corriendo. 111 barritas. Bueno, no está mal. Vamos a sacar un poquito aquí la alita de combate bueno hemos ido al faro eh venga, vamos. pueblo pesquero ahí va uno venga With Tengo el Wii Plus también, tío Ven. Ahí Panita, y. A pescar Ven. Primero el este Listo Yo listo por aquí Además Lo malo soy con el arpón No me atrevo aquí con la... La que no quiero, digo tienda de campaña. Eh, aquí. Vale, medusita. Que me la como. Estoy muy rica. Y debajo de la lanchada, a me había metido. Venga, vamos a ver. Compramos algún. Tenía que curar con las estas, pero bueno Aquí Eh, eh, tranquilo Más atrás, eh Vale, munición Fusil de asalto Me lo llevo también Y poco más Ok Ah, mira, esta zona no la tenemos descubierta, tío Todo esto No sé si podré subir por ahí Pero bueno, vamos a intentarlo Por aquí, a ver No ha podido ser, pero bueno Tengo que aquí uno, pues se calla tiro por allí. Mm -hmm. Quedan dos. Vale. mejores armas, pero bueno y la de esta también estaría bien, la caña profesional y a ver si descubro esto el pollo loco a ver si lo comemos ay, pero no, suerte <ríe> a ver ahora con el PRI ay difícil el lo tío que le den al pollo loco y ahí tenemos otro de este no lo había visto vale y otro por ahí está no perfecto está tenemos un tanque un juego con el tanque Otra vez este El pollito Vámonos Ay, que me han dado Vale Emblemático, descubierto Bien, bien Todo esto cuenta Cofre, tío que me va a comer Cofre me come Me viene el tanque Me revienta Ostras Me lo llevo. ver, el tanque que no nos vea. A ver, cofrecillo, que creo que está oculto por ahí, por, la, por algún lado o algo. Cuidado. No. no puede haber tanque. Acabado lo del Lo del ese Mira, aquí tenemos furgoneta Paro de aquí, tío Voy a disparar eh? Otro que tenemos por aquí viene también Hacemos el poti <coughs> eh. y recuperamos salud y nos vamos espérate que voy a coger el coche que se me ha olvidado aquí ¿Qué ha pasado tío vamos a recoger de esto también pero bueno y Ahí te queda. Jejeje, me quería robar mi coche. Jejejeje. ahí va, compadre. Iba oh desde el tanque, dale. Otro tanque. La peña cogiendo el tanque. Ahí tengo. Oh, ¿Cómo conduzco? Vamos de gasolina a la mitad. Me ocho polvo, pero bueno. Podríamos cambiar de coche. Vale. Que me lo robe, me lo llevo. Meto al camión. Ah, al tanque. Venga, okay. vamos para la nieve, chavales, Quedan 15. A ver. Hay salseo ahí por un tubo. <coughs> Perdón. Vamos aquí por la carreterita. Aunque este es todo terreno. Vale. Y ese está guapo también. Sí, a ver. Es que tenemos poca gasolina también. Os lo digo. A ver. Menos mal que me da la vuelta. Lleno. A tope ¡Oh! ¿Qué os parece el cambio de vehículo? ¿Qué pasa que aquí en la nieve no va muy bien? Esto es para carretera Como que viene la tormenta Aquí, camuflado ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! Uf Podemos cambiar de sitio, ¿vale? <risa> bueno, bueno Cosa promete Venga, lo reviento Tenemos que irnos para allá Desde luego Pues venga, vámonos Aquí viene un tanque A ver, el tanque no le doy bien Ah, ya lo veo Ya le veo el tanque Muerto que no le doy Dejo que me ve y me dispara viene eh ¿Dónde está mi coche? Ahí abajo. Vámonos. Viene. Ven el... el tanque. Tenemos que coger alguna cosita más, ¿eh? Como que aquí tenemos. Cerradero A ver me da algo más Estoy muy nervioso ¡Ay, ay, ay, ay! No te escondas que es peor! ¡Bien! Si sí, yo nadie escapando. Tampoco ya, ¿eh? Hola, Manolo. Y campeando. Quedan cuatro, ¿eh? Quedamos cuatro. Que no tengo de, de vida, tío. Así, ¿Ah, ¿cómo se le el power? A ver, Bueno, estaría bien que haya algo de vida, pero es que no lo tenemos. Vamos por aquí. Que hay vida aquí, tío Nada Ah, sí, sí, sí Una curativa Ojo Venga sildariete de ariete ¿El Otro cofre por ahí, tío, ¿o qué? Ah, no, la de esta Un momentillo Aquí Vale. Vamos a ir por aquí, estoy un poquillo perdido Vamos a la vuelta Buscamos el acantilado Ya estamos en zona segura Estamos a salvo Queda uno, ¿eh? Queda uno No vayan el tanque, verá Que que venir por aquí, ¿eh? Por aquí arriba o algo Vamos, vamos a ver Aquí viene ¡Eh! Me ha matado ¡Ah! Qué mala suerte ha pillado por arriba Bueno, no ha podido ser <ríe> Ok Está puntito, puntito yeah, Muy bien Segundo, bueno, no está mal <ríe> Podría estar mejor con la victoria Pero bueno, ya he conseguido hoy una No está mal Hay cinco estrellitas No son muchas Para el arma me pide Siete, necesito dos más Venga, me espero Y ya nos compraremos este también cuando podamos Y los nuevos traje esto Y tal Vale, más pavitos y todo Esto ya podría comprarlo pero bueno, vamos página por página, ¿vale? Así que muy bien. Y nos vamos a despedir hoy por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Me ha estado muy divertido. Así que, sin más, nos despedimos. Un saludito para todos, Peñita. Cuidarse mucho. Chao, chao.